Y harto ya de dar sombra, el árbol arrancó su vida a raíces y emigró a ese mundo colorido donde los problemas son flores. A Un mundo lleno de dolores, lleno de sensaciones, donde la vida vale más que el dinero y los ricos viven con los pobres. No existen dioses ni religiones, ni pistolas, ni cañones. Allí se puede ir el silencio Queda el viento en los rincones. Pero me di cuenta y desperté. De mis escalofríos y lloros, de mis humildes canciones. Siempre ser un pobre idiota por mirar cómo vuela un ave, por soñar con otro mundo, por pensar lo que no piensa nadie. Siempre ser un pobre idiota por mirar cómo el tiempo pasa, por no cuidarme a mí mismo y quererme como Dios manda. Dios manda, como Dios manda, como Dios manda. Como Dios manda.